Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a aprender cómo yo puedo hacer una fracción, eh, una fracción mixta y cómo voy a, puedo hacer una operación de fracción. ¿ok? Entonces yo voy a borrar todo para empezar de cero, le voy a dar a insertar y luego le voy a dar al signo de pi, entonces cuando le da el signo de pi se va a abrir esta ventana de diseño y nos vamos a ir donde dice fracción. Aquí me va a dar varias opciones y ahí la primera opción es la que queremos, entonces simplemente yo tengo aquí que con el teclado, el, la flecha, yo puedo mover hacia adelante y hacia atrás Y primero me da la opción de escribir ar arriba, luego debajo, luego al lado bien Entonces para yo escribir una fracción, puedo también utilizar el mouse Dando un clic en el cuadro de arriba Y ahí entonces digito el número Y dando un clic en el cuadro de abajo y ahí digito el número ¿okay? Entonces otra opción, vamos a hacer una fracción mixta Ahora insertar vamos a darle a enter para escribir abajo, insertar, signo de pi, le doy aquí, entonces ahora vamos a escribir una fracción mixta, lo que vamos a hacer es, como el cursor está al final, le voy a dar hacia atrás, miren cómo me va sombreando, entonces ahora ahí yo puedo escribir el número, luego con el mismo cursor o también dando clic, yo le doy hacia adelante y ahí puedo escribir un número y luego hacia adelante con el mismo cursor, puedo escribir un número debajo y luego hacia adelante con el mismo cursor en caso de que quiera un signo de igual pero lo vamos a dejar para la próxima entonces vamos a hacer otra ahora una operación de división insertar le doy al signo de pi le doy a la fracción y si quiero por ejemplo escribir arriba recuerden que me puedo mover puedo dar un pulsar con el mouse o puedo moverme hacia adelante o hacia atrás con el teclado ok entonces por ejemplo aquí vamos a poner un número cualquiera me muevo hacia adelante 5, si me muevo hacia adelante ahí en el medio debo poner un símbolo entonces el símbolo de división entonces quiero insertar otra fracción entonces fracción entonces ahí puedo utilizar el mouse esto me permite con el teclado moverme de manera que si yo quiero que sea una fracción mixta me muevo hacia adelante 3, me muevo hacia adelante 7 entonces, si me muevo hacia adelante, ahí voy a poner el signo de igual. ¿ok? Entonces nada señora, hasta aquí. Espero le haya servido de ayuda a este video y nos vamos al otro.